La provincia de Santa Bárbara de Samaná se fortalece en la región nordeste del país, como un ejemplo en crecimiento económico, a raíz del aumento en el número de los visitantes y el desarrollo de proyectos turísticos, según informó hoy el gobernador de esa demarcación, erquillo Lalani. El Ministerio de Turismo ahora mismo está terminando de hacer un gran parqueo, que es prácticamente donde se van a parquear, valga la redundancia, los vehículos cuando vayan y ya que está en proyecto hacer el anfiteatro pero se manaba en desarrollo eh, ya se va a comenzar a construir también la carretera de entrada del pueblo que estaba muy ajabalizada no era la entrada que ese pueblo merecía en fin, ahora mismo se, acaba, se, se están construyendo tres carreteras que fueron hechas en el gobierno de Trujillo que podemos decir, tienen más de 60 años y ya se están reconstruyendo por ejemplo, el valle ya terminó ir, para ir al valle que tú cruzas del, del mal Caribe al mal Atlántico en fin, Samana va en desarrollo. Tú a cualquier lugar que tú ves, tú ves el boom del crecimiento, de las construcciones. Y tú preguntas, no solamente son extranjeros, sino los mismos lugareños. Entonces eso te da va a demostrar que hay flujo de recursos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.